Yo. En horas bajas pero sigo chill Batiendo el récord en lo de ser coprófago Trago mierda puñados como en retos del stick ¿Sí? Se pudrieron ya las mariposas de mi estómago A veces trago demasiado y ni lo mastico Te ayudo incluso con tu plato y lo vomito Escribo pero no lo saco Si lo saco tiembla Roma, lo sabe Dios Vida sin color, se la dejo a un crío ¿Para Pa' que la pinte al cuaderno rubio a ver si me quita el sombrío Y me dibuja una curva como que sonrío No me vendría mal un poco de infancia Un toque de tonto, un poquito de gracia es el precio por no perder la esencia Morso en vida, pero con elegancia Chica, no sé lo que me has hecho Me duele el pecho, pero no es de tu flecha Te echo de menos, más de lo que debería Y estoy hasta la picha de sentirme deshecho Comiéndonos a pachas el coco, me siento insatisfecho Por no decir loco pero bueno, tragamos lo que toca Yo cae loca hasta caer al pozo Después de ti, cualquiera sabe a poco Después de mí, colapsa el psicólogo Yo solito les levanto el bre. Código Don Vito, en serio, aléjame los labios Soy carne de malfario, no de chico de tus sueños Le pongo empeño, pero no lo valgo Le echáis leña a un fuego que ya está apagado pero Lo siento, esto no es un cuento princesita Aquí no hay fénix que reviva las cenizas Busco a mi musa, pero no la encuentro Por eso me la invento, como adiós en misa Le digo adiós a lo que queda de amor De tus penas pago yo Tengo el corazón de metal como un fibro Y acupido con mi miopía Y un sentido del humor Muy difícil de pillar Hijo puta, basta ya con la bromita Que luego soy yo el que lo tiene que pagar Inteligencia emocional Lo llamaba Tanto no tendrá, si acabó conmigo Estoy subiéndome a la parra En lo de clavarme Y me a mí mismo Lo que antes me llenaba ya no me llena lo que nunca me llenó, todavía menos Por eso exprimo los momentos buenos, yo rumiando el huesito con las hienas